muchas gracias mi comentario en la agenda ¿Qué hacer el próximo 30 de agosto llevar o no llevar a nuestros hijos a las escuelas como lo está estipulando la Secretaría de Educación de Tamaulipas el problema es grave por un lado sigue gravísimo el problema de la incidencia de casos del COVID que hoy sigue siendo un riesgo para todos la cifra nacional nos habla de 569 menores de edad que han fallecido por el COVID. Hay más de 53 mil contagiados. Un dato que da a conocer desde luego el Sistema Nacional de Protección Integral a niños y jóvenes en todo el país. Una responsabilidad que habrá de tomar los padres de familia. Es lo que dicen las autoridades de la Secretaría de Educación. El caso de la capital del estado y otros municipios se van a enfrentar al problema número uno. No hay agua potable en muchas escuelas de Tamaulipas. ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién va a solventar los gastos para poder llevar a cabo los protocolos necesarios que hoy están exigiendo las autoridades para poder reabrir? algunas escuelas y que los alumnos puedan acudir a clases presenciales. Platicamos con quien es el presidente, precisamente de la Asociación de Padres de Familia y Maestros, Miguel Ángel Tobar Tapia, asegura que aunque hay indicaciones para el retorno el próximo 30 de agosto, es casi un hecho que muchos padres de familia no los van a llevar a la escuela porque el tema sigue siendo riesgoso para sus hijos. Una autoridad de salud que no ha informado, al menos en Tamaulipas, cuántos niños menores de edad han fallecido por el COVID o cuántos están contagiados. Esta falta de información es la que seguramente hoy usted, yo, como padre de familia, seguiremos preguntándonos. ¿Vale la pena arriesgar a nuestros hijos al llevarlo a las escuelas presenciales con un alza a los contagios del COVID-19? Vaya, tendremos que solventar si vale la pena llevarlos o seguir como está hasta este momento, que la misma autoridad te lo dice. quedes en casa, resguardes su seguridad, porque los contagios continúan a la orden del día. Mi comentario en la agenda. Me da mucho gusto saludarlo. Mi nombre es Armando Galindo.